Hoy miércoles desde tempranas horas acudieron a la Fiscalía de esta provincia Duarte, Adalgisa Polanco y Genaro Peguero, padres de la menor asesinada Emily Peguero. Al ser cuestionado este último a su salida, luego de aproximadamente tres horas, reunidos con el Procurador Fiscal Reyes Victorio, manifestaron. Como dolientes tenemos que estar conscientes de que nosotros lo que tenemos que es estar unidos, no desunidos, no puede haber alguien que siempre viva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 nosotros esperamos que ya la, los jueces ya cojan las la peticiones de, de, de la querella que hay puestas, de, de toda la información que hay y de las revisiones sabemos que todo se queda como de antemano y según los últimos datos ofrecidos, el fiscal titular de la provincia de Huarte, Reyes Victorio, aseguró recientemente que el próximo 15 conocerán la revisión de medidas a los imputados en el caso del asesinato de la menor Emily Peguero. Y será el 18 de mayo donde se conocerá finalmente la audiencia preliminar en el caso. Para NTN reportó Giovanni Paulino.